Bueno, queremos dar la bienvenida a este seminario que para nosotros es muy importante porque vincula dos temas de mucho interés por un lado todo lo que tiene que ver con el turismo en materia de nuestros países eh, países del marco sur y por el otro la inclusión de personas que tienen algún tipo de discapacidad entonces en este marco nos parecía muy oportuno eh, tanto dar la bienvenida, el reconocimiento y el agradecimiento por los esfuerzos, por las sugerencias y por el compromiso para que nuestros países podamos llevar adelante un sector tan importante como es el sector turístico, pero vinculado a que sea un turismo para todos. Y hablar de un turismo para todos implica ponerse en el lugar aquellos que producto de tener algún tipo de discapacidad pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente en esas rutas, en esas propuestas, en esas ofertas y por eso entendemos que la jornada de hoy va a permitir, eh, hablando sobre los usos, compartiendo experiencias, compartiendo propuestas, que nuestros países entre sí se puedan enriquecer de los distintos testimonios y luego de los mismos poder llegar a adoptar las diferentes medidas que permitan ser mucho más inclusivos, mucho más accesibles y que el turismo sea algo bien representativo para todas las personas que estén interesadas en eh, llevarlo adelante.